Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches, Puerto Rico. Hoy es lunes 9 de enero. Gracias por acompañarnos, señores. Les saluda Shanira Blanco. Bienvenidos a los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor, Lester Quiñones de la firma Aquino de... Y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que está con nosotros aquí en nuestro estudio. Déjame decir una cosa, si usted ya realizó sus jugadas, tenga ese boleto en mano porque esta noche se juegan. ...340 millones de dólares en el Powerball. Y yo sé que usted se los quiere llevar para su casa... ...y ser el próximo millonario, seguro que sí. Pero bien, póngase bien cómodo... ...porque en solo minutos... ...los números ganadores de Loto Cash... ...aquí en el sorteo... ...que esta noche está en 540 mil dólares. Y tú, tú puedes ser ese próximo ganador o ganadora. Y la doble revancha no se queda atrás...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 Este es el Ball, lo escuche bien, que le da a usted la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios de ahora en adelante. Piga el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 con Wild Ball. Y precisamente pasamos, señores, con el Wild Ball de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Y el Wild Ball es el número 2. Número 2. Pasamos al solto del Pega 2 de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Vamos a abrir esos números del Pega 2. En la noche de hoy. Primer número del Pega 2. Número 2. Número 2. Siguiente número. Es el número 6. Número 6. Número ganador del Pega 2. En la noche de hoy. Es el 2, 6. 26. Pasamos al pega 3, mucha suerte en el pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del pega 3. Número 3. ¿Tres siguiente número? Número 5. 5 último número es el número 0, señores, número 0. Número ganador del pega 3 en la noche de hoy es el 3 5. 0, 350. Pasamos al Pega 4, favorito de muchos, seguro que sí. Mucha suerte, adelante. Vamos a ver los números en el Pega 4 la noche de hoy. Primer número del Pega 4. Número 3. Número 3. Siguiente número. Número 7. Siete. siete siguiente número del Pega 4. Esta noche es el número 6. Seis. Último número. Número uno, Es el número uno, Número ganador del Pega 4, señores, en la noche de hoy. Es el 3-7-6-1-37-61. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Mucha suerte, Adelante. Vamos a ver cuál es el multiplicador en la noche de hoy. Y es el número 5, así es. Número 5. Pasamos al sorteo de Loto Cash. Esta noche 540 mil dólares. Mucha suerte adelante. Esa oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica con Loto Cash. Primer número en Loto. 25. 25. Segundo número. 31. Tercer número. 7. 7. Cuarto número. 5. 5. Quinto número. Número 1. 1. Pasamos al Bolo Cash de Loto. Y es el número uno. Es el número uno, señores. Números ganadores en Loto Cash esta noche son 25, 31, 7, 5, 1. Y Bolo Cash, número uno. Finalizamos con la doble revancha esta noche. 110 mil dólares. Mucha suerte. Adelante. Con la doble revancha, esta segunda oportunidad de ganar. Primer número, en revancha, 12, 12. Segundo número, número 3, 3. Tercer número, 5, 5. Cuarto número, 27, 27. Quinto número, 29, 29. Pasamos al Bolo Cash de revancha. Y es el número uno, señores, número uno. Números ganadores en doble revancha esta noche son 12, 3, 5, 27, 29 y Bolo Cash, número uno.